Quiero saludar esta noche a Pedro Calizaya, que es el defensor del pueblo. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal, Pedro? Buenas ¿Qué gusto? noches. Tanto tiempo. Habíamos hablado días posteriores a la, a, la, a la asunción en el cargo. Hoy han transcurrido casi seis meses, ¿no? ¿O, o ¿Cómo están sí, los cálculos? Sí, sí. Bueno, inicialmente un saludo a ti, a, a toda la población que nos ve a través de este medio. Eh, es muy grato estar aquí contigo. Efectivamente... Eh, Hace algo más de cinco meses hemos estado acá contigo conversando sobre algunos temas eh, iniciales de la Defensoría del Pueblo y es muy lindo volver a tu programa. Buenísimo. Eh, considerando que es poquito el tiempo que ha transcurrido, pero lo veíamos muy activo al, al defensor, ¿cuál es el balance que se podría hacer de estos primeros cinco meses y poquito? Bueno, yo creo que hay que... Eh dividir en, en dos niveles. no Por un lado está el diagnóstico que hemos realizado de la Defensoría del Pueblo. Hemos hecho una inicial evaluación eh, acerca de las capacidades que tiene la, la Defensoría del Pueblo, el tema presupuestario, en el tema de la... Eh, de, de lo institucional, la organización, la planificación, y hemos adoptado medidas inmediatas. Una primera medida ha sido el tema de una planificación, que estamos en pleno proceso de, de planificación, lo vamos a concluir seguramente la primera semana de, de abril, una planificación estratégica. Queremos darle al pueblo boliviano algunos lineamientos de acción, pero a, a, a largo plazo, para generarle unas respuestas también de so, eh, sobre determinadas temáticas que se van a trabajar. Hemos encontrado una institución con un presupuesto muy limitado, eh, te comento ahí que casi el 80% estaba vinculado a salarios, casi el 20% a servicios, pago de luz, agua, etcétera, Y unos 3 o 4% para el relacionamiento para, eh, con la sociedad, ¿no? Publicación para la razón de, ser de la Claro. Entonces... Eh, en esa lógica hemos tratado de articularnos con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, con algunas, eh, algunos cooperantes, hemos tenido la, eh, el interés de, de la gente en apoyar esta gestión. Estamos en pleno proceso de reconstrucción. Por primera vez después de muchos años hemos sacado una convocatoria pública para, para la provisión del, del, del personal de la Defensoría. Muchos eh, han ingresado ahí eh, de repente con, con algunas observaciones de, de, más allá de lo, eh, de lo profesional ¿no? pero eh, hemos querido darle transparencia a este proceso de incorporación de la gente hemos eh, puesto en, en, en una convocatoria pública más de 80 cargos de la Defensoría a nivel nacional, y pues la gente ha concursado, han sido centenares de personas que han estado eh, postulándose y han ganado las mejores eh, personas. ¿no? Entonces, son varias cosas que estamos haciendo, eh, tratando siempre de recuperar la confianza de nuestra población. Eh, queremos que la Defensoría pueda asumir nuevamente la esencia inicial de ser un puente entre la sociedad y el Estado, no canalizando las demandas de la sociedad. Yo sé que es un emprendimiento difícil de, de lograr. Se lo vamos a hacer seguramente con el tiempo, pero estamos avanzando. Seguro. Eh, se viene una visita de uh, altos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, no es cierto, han anunciado que llegan ya la próxima semana, van a estar trabajando justamente toda la semana próxima. Ustedes tienen previsto encuentro con ellos, van a participar en las en las visitas que van a hacer, en las entrevistas. ¿Cuál va a ser el rol, digamos, de la Defensoría en ese momento tan especial? que es una visita de un órgano tan importante ayer hablábamos con Denis Racicot y nos decía esta visita no es cualquier visita es, es realmente muy importante, mucha trascendencia y obviamente va, va a servir para sacar muy buenas conclusiones ¿Cuál va a ser el rol del defensor del pueblo en esos, en esos días, durante, en ese contexto de esta visita? sí La verdad es que el Estado boliviano se ha abierto a la visita de, de la Comisión Interamericana es una visita in loco, se lo denominase ¿eh? eh, entonces eh, eh, eh, eso precisa la autorización previa del Estado. Por eso es, eh, digamos, el mérito de que se permita la, eh, la, la visita de esta comisión. Hay una agenda todavía no consolidada que empieza el día lunes. De hecho, nosotros tenemos previsto efectivamente tener una, una reunión eh, con la comisión y darle todos los insumos necesarios eh, en torno a, las, eh, a los requerimientos de información que, que tengan ellos. ¿no? Con seguridad que eh, ya hemos preparado nosotros nuestra información acerca de diferentes tópicos, el tema de cárceles, violencia, el tema de, eh, de feminicidios, bueno, varios eh, temas que tienen que ver con derechos humanos y eh, por lo menos en el tema de eh, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz nosotros vamos a a través de nuestras delegaciones también a estar presentes en las verificaciones que va a realizar la, la comisión. Excelente. Eh, ¿Ustedes tienen idea de dónde está queriendo poner el foco esta, esta comisión o este, esta delegación, diríamos ya, de la CIDH? ¿O, o, o no hay ninguna eh, señal al respecto? Eh, no hay una agenda consolidada. Seguramente uh -huh. una vez que ya lo tengamos entre mañana, pasado, eh, ya vamos a poder tener, eh, digamos, alguna información adicional de cuál es... Más o menos la motivación, el elemento informativo que quieren... claro mantener. Yo hago esta pregunta porque transmite un poco la inquietud de mucha gente que escuchan los medios de comunicación, que se van a reunir con Camacho, que van a reunirse con la señora Áñez, que se van a reunir con... Y da la sensación de que solo vienen a eso, ¿no? Y claro, obviamente yo entiendo que hay cierto sector de la prensa que quisiera que solo fuera eso y que la sede se vaya con esa idea respecto a esos temas en particular, eh, pero entiendo que también ellos van a llegar, por ejemplo, a hablar con víctimas de las masacres de Sacabe y Sencata, con la gente que ha sufrido durante los 36 días del paro en Santa Cruz, en fin, la agenda es variada, aunque entiendo hay algunos medios interesados en que pareciera que solo vienen a hablar con Camacho y con Áñez, no es así. ¿No? ellos van a tener una agenda larguísima, extensísima y van a hablar con mucha, mucha gente, con muchos actores de, de la sociedad vinculados esencialmente al, al ámbito de los derechos humanos que es a lo que ellos han venido o, o van a venir Sí, son varios días, de hecho se van a dislocar tres grupos eh, que van a actuar digamos, al mismo tiempo en diferentes lugares son varias actividades las que están siendo programadas pero te reitero, no está consolidada todavía la, la agenda entiendo que estos días lo vamos a tener ya en, en limpio y con eso pues vamos a tener la información ya más eh, cierta acerca de los eh, insumos informativos que, que se van a ir brindando. Pero eh, como tú lo dices, eh, son varias actividades, son eh, reuniones con diferentes estamentos, eh, víctimas, eh, hay gente que también del ámbito periodístico quiere reunirse, bueno, son varias, eh, varios segmentos sociales, ¿no? Seguro que sí. Eh, basta con que entiendo que soliciten a la CIDH que ellos les, les atienden, ¿no? Seguramente en función a sus agendas y sus tiempos, pero entiendo que eh, hay que solicitar, es decir, no es que ellos vienen ya con una agenda ellos programada, no entiendo que ellos van armando la agenda justamente en base a lo que ya ha venido solicitándole la gente y lo que eventualmente surja eh, en los días de su presencia aquí en Bolivia. Eh, ayer comentábamos justamente que coincidente con esta visita se conocía eh, también al inicio de la semana un informe del Departamento de Estado sobre cómo ve justamente ese país, Estados Unidos, el, el tema de los derechos humanos en nuestro país, ¿no es ¿no un, un informe, diríamos, eh, devastador, ¿no es cierto?, devastador, donde incluso yo ahí le pondría un signo de interrogación y diría, ¿en Bolivia existe defensor del pueblo? Y si existe, ¿qué hace el defensor del pueblo ante semejante desastre? ¿no? Un informe de 31 páginas, de siete cuerpos, etcétera, toda una, una, una, una cuestión que ellos han armado, ¿no es cierto?, desde su lógica, con sus informantes, con su perspectiva, pero no sé cómo le cae eso al defensor del pueblo, ¿Cuán, si lo han visto primero el informe, cuán fidedigno resulta para ustedes, ¿qué, qué valoración hacen del mismo? Bueno, eh, desde la perspectiva institucional entendemos que es un informe más de un gobierno más, ¿no es cierto?, acerca de una realidad que que ellos interpretan desde su perspectiva. Nosotros como institución, como Defensoría del Pueblo estamos actuando en torno a nuestras competencias, en el tema de privados de libertad estamos haciendo permanentemente visitas. De hecho te comento que eh, el, eh, la gestión pasada hemos hecho a través del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura 273 visitas a centros penitenciarios, centros de reclusión. Entonces eh, eh, esto en la vía preventiva es vital porque nos permite detectar varias cosas, insuficiencias, que muchas veces no lo publicitamos porque no es de, de interés nuestro generar controversia, pero sí lo gestionamos con las instancias competentes. Por ejemplo, mañana eh, en el tema de, de Chonchocoro, por ejemplo, se va a eh, presentar a instancia nuestra una ambulancia, una camilla y un médico estables, ya no que van a servir para eh, los privados de libertad que estén en una situación médica digamos, de urgencia. Esto después de una visita que hicieron sí, ¿no? sí, la semana pasada. efectivamente pero no, la, eh, no, no, no, no generamos eh, digamos, eh, una controversia sino generamos más bien soluciones que nos permitan digamos, algo, eh, modificar la realidad y eso se, se va a lograr por ejemplo mañana. Hay otras medidas también que se están adoptando eh, a incidencia de la Defensoría del Pueblo es decir, estamos generando nuestro espacio de, de, de ejercicio, de competencia y eh, eso es lo más importante creo que a partir de la realidad boliviana. ¿no? De acuerdo. Eh, en síntesis, para cerrar, no quiero insistir, pero digo, eh, la impresión es que, primero, es un informe de un país, ¿no es cierto? Como puede tener otro sí. país otra opinión, posiblemente divergente, o quizás coincidente, eso ya, ya, ya es otro tema, pero digo, no es más que eso, a ustedes no les, está claro que al Estado no le generan ningún tipo de vinculatoriedad, ¿no es cierto? No es vinculatorio ese informe, no quiere decir que lo que digan ahora los señores de Estados Unidos o lo que ellos perciben de nuestro sistema o nuestro estado de derechos humanos, de ahora que correr a tratar de aplicar correctivos y hacer todo lo que ellos nos indiquen para que sigamos eh, o tengamos una un informe favorable el año que viene. Eso no existe. No sí, no tiene des, ese carácter. Vinculante. Desde la Defensoría del Pueblo nosotros continuamos pues materializando nuestro mandato eh, tenemos sistemas de protección de derechos humanos que son institucionalizados como el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema universal de derechos humanos que sí tienen un carácter vinculante, las recomendaciones que justamente la visita de la Comisión Interamericana va a generar va tener un carácter vinculante para el Estado, para la defensoría del pueblo, un nivel de exigencia por parte de la población también. Entonces, son mecanismos ya formales que tienen que ver sí, efectivamente, con el tema de derechos humanos. Lo aclaraban desde la Cancillería, ¿no? Bolivia está en el ámbito de lo, de lo multilateral, ¿no? Entonces, no tiene una relación bilateral para este tipo de temas, y más bien Bolivia suscribe varios pactos, acuerdos internacionales que son justamente uh -huh. a los que Bolivia se somete. Eh, ¿Recibieron algún día una llamada del Departamento de Estado donde le decía, señor defensor, queremos charlar con usted, cuéntenos, ¿cómo está la situación en Bolivia, etcétera. ¿Alguna vez hubo un contacto con el Departamento de Estado no, para que les diga? No, No, pregunto por porque ellos dan por hecho tantas cosas y claro, mucha gente que se impresiona o les cree, pues obviamente puede, puede terminar confundido. Bien, volcamos la página. Podemos hablar de algunos episodios particulares, de algunas actividades que ha realizado el defensor, claro, que claro. lo hemos visto muy activo. Lo hemos visto, por ejemplo, muy inquieto, preocupado, viendo, velando por la salud de la expresidenta de facto, Janine Áñez. ¿Cómo está ella? ¿Cuál es la situación de ella en este momento? Sí hay ya desde la anterior gestión acercamientos, desde, siempre eh, bajo la línea de cuidar primero de la salud, la vida, la integridad del, del ser humano. El Estado de hecho es garante... De, eh, de la integridad, de los derechos de, los, de las personas privadas de libertad, porque están bajo su custodia. ¿no? Entonces, nosotros eh, tendemos, no solamente en el caso de la señora Áñez, del señor Camacho, del señor Apaza, últimamente, ¿no es cierto? Y eso marca eh, el, el norte de, de, de, de la, del ejercicio funcional de la institución. Queremos que esto pueda desarrollarse respetuosamente. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: hay que re recuperar el respeto por la vida, por el ser humano por eh, la convivencia entre todos, ¿no? De acuerdo. Eh, ¿Ella está bien? La última valoración que tienen ustedes de ella, ¿cómo la, la han visto? Sí, la información que tenemos en las visitas periódicas es que no, eh, no tenemos, digamos, una nota, digamos, en contrario, que se vaya a, a, a llamar la atención, ¿no? Correcto. Sí, sí. Diríamos que eso de esa responsabilidad del Estado de garantizar la vida de la persona se está cumpliendo en este caso, en el caso particular de Selena. No, nombre. diríamos nosotros que... Eh, eh, pues no hay una nota eh, en contrario. De acuerdo, sí. perfecto. Sí. El caso del señor Luis Fernando Camacho, que lo mencionaba el defensor, él ahora recluido en la cárcel, en el penal de Chonchocoro. Sí. Eh, usted también estuvo allá, ¿no es cierto? No sé si ha logrado hablar con él, si sí. ha estado con él, ha estado supervigilando un poco la atención médica, etcétera. Sí. Eh, eh, otra valoración respecto del señor Camacho, ¿Cómo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo está la situación? Eh, bueno, eh, desde el momento en que el señor Camacho ha llegado a la ciudad de La Paz, nosotros hemos hecho un acompañamiento, hemos estado en las Dependencias de la FELC en la avenida Sucre, hemos facilitado la posibilidad del contacto con su abogado, el ingreso de un médico, el suministro de medicamentos, hemos estado acompañando el, su. Eh, su emisión al, al penal de chochoco hemos hecho verificaciones reiteradas eh, a sus celdas eh, las condiciones de, de vivencia que tiene bueno eh, y el acceso a un médico bueno varias cosas que se han ido dando no a partir justamente de la mirada de, de cuidar de su salud de, de su vida de su integridad así al igual que cualquier otro privado de libertad también de acuerdo ¿no? es el caso similar al de la señora áñez donde no se ha recibido ninguna Ninguna queja, ninguna carta, ninguna nota, en sentido contrario. Bueno, nosotros hemos hecho como Mecanismo Nacional de Prevención de, de la Tortura eh, una servicio médica a través de nuestro médico eh, legal, el, de inicio, el 28 de diciembre, eh, pues Sí, 28 de diciembre, si no me equivoco, la, la fecha en que llegó a, a La Paz, y no hemos encontrado a través de ese informe médico ningún tipo de lesión, ningún tipo de... Eh, de situación que llame la atención, y en las condiciones también ahora de, de, de, de privación de libertad, con nuestro monitoreo permanente, eh, no se ha encontrado algo que pueda así eh, llamar la atención para que nosotros intervengamos de otra manera, como lo hemos hecho en otros casos también. ¿no? ¿Usted tiene diálogo con, con Camacho, con Áñez? ¿Digamos, usted puede hablar con ellos? Yo o, he visitado al señor Camacho. ¿Ha estado hablando con ellos? Sí, eh, eh, eh, eh, lo he visitado. He eh, estado en su celda y también el personal de la Defensoría del Pueblo está permanentemente, sí. le digo, en, ahí en Chenchocor, en otros centros penitenciarios. 273 visitas. en eh. Eh, no son pocas en digamos en una gestión, son bastantes, entonces se va reiterando. ¿no? De acuerdo. Uh -huh. eh, hablemos un poquito del señor César Apaza que es eh, un dirigente de Adepcoca, de esta Adepcoca que respondía al señor Machicado, que también está detenido. Eh, recuerden, el señor Apaza y varios otros dirigentes de esa Adepcoca, que están siendo procesados hoy por la toma violenta y la quema del de edificio donde funcionaba el mercado paralelo, que ellos llamaban mercado ilegal, etcétera que respondía al señor Alanes, ¿no es cierto? Entonces, ellos producto de, ese, de esos episodios fueron eh, finalmente eh, citados por, por la fiscalía, convocados y han sido detenidos en muchos casos y hoy algunos de ellos guardan reclusión. El caso del señor Apaza es particular porque él, eh, según la información que ha dado su familia y las primeras versiones que han circulado en algunos medios, daban cuenta de que el señor ha sufrido una embolia eh, un extremo que hace unas horas nada más, entiendo, ayer o anteayer fue denegado por una médica, entiendo que trabaja para el régimen penitenciario para el sistema régimen penitenciario, que decía que no, que el señor Pasa nunca tuvo una embolia, no entonces entonces, eh, un poco era la disputa en torno a cuál es el estado de salud del señor Apasa, en el sentido de que él ha tenido un problema de salud muy delicado mientras guardaba reclusión, fue llevado al hospital de clínicas, ¿no es cierto?, y de allí fue nuevamente reconducido a la, al penal de Chonchocoro. Eh, ¿Qué hay de, esta, de este ciudadano, César Apasa, eh, defensor? A ver, nosotros desde la gestión pasada estamos haciendo seguimiento a, a este caso, desde el momento de la detención se ha hecho igual la visita a través del mecanismo de prevención de la tortura y este 22 de febrero de este, de este año hemos tenido noticia de, una, de un problema de salud que tenía el señor y hemos canalizado que se lo pueda tra, eh, trasladar al hospital de clínicas ¿no? para una atención eh, especializada. Eh, se ha generado a través de la Defensoría del Pueblo, también se ha instado una junta médica inicial y eh, en, en la que eh, se, ha, se ha pedido que se pueda hacer dos, eh, bueno, un examen de resonancia magnética nuclear, efectivamente, resonancia magnética nuclear se le ha eh, hecho esa resonancia, le, la familia también ha pedido otra resonancia que nosotros hemos eh, hecho el contacto también para que le hagan el hospital Arcoíris. Bueno, hay una serie de, de situaciones y ha habido una segunda junta médica que básicamente ha considerado, ha considerado darle el alta hospitalaria, es decir, que ya no tendría que estar en el hospital, pero no le ha dado de alta médica. No, es decir, necesita todavía atención médica. Eh, tiene un problema eh, de salud, más allá del diagnóstico, hay un problema de salud que tiene el señor Apasa. Entonces, hay un procedimiento, un protocolo que se debe cumplir desde emisión al hospital y del hospital al penal. Y pasa por notificar al juez. ¿no? Y eh, la devolución del, del hospital al, al, al penal de Coro no contaba con el informe del director del penal de Chencho hacia el juez, porque eh, cuando se hace esa noticia al juez, el director asume una responsabilidad sobre las condiciones de asistencia médica eh, las, el cumplimiento de las recomendaciones que hace la Junta Médica, la dosificación de los medicamentos y una serie de cosas que eh, deben cumplirse porque como no se le ha dado de alta médica solamente es una alta hospitalaria pues debe se, seguir atendiéndose no se ha hecho, y eso pone en riesgo también la vida, la integridad del señora Pasa, y eso justamente ha sido lo que ha motivado a la Defensoría del Pueblo a activar una acción de libertad. ¿no? Que si bien es cierto, formalmente ha sido rechazada por el por el juez en esas cosas de la vida judicial. Eh, Básicamente ha emitido una decisión que conmina al director del penal de, de, de Chonchocoro a que en el plazo de 48 horas haga esa evaluación, haga ese informe indicando que tiene o no las condiciones como, médicas como para albergar al señor Apaza dentro del Se penal. ¿Se ha hecho ya ese informe? No Estamos, eh, hasta hoy era el plazo, mañana nosotros vamos a hacer la verificación en el penal de Chonchocoro y en el juzgado también y después con ese resultado ya vamos a tener una posición más clara porque eh, también el juez de, de, de garantías, el que ha tramitado la acción de libertad, le ha dado eh, este, este plazo de 48 horas para que el director del penal pueda pronunciarse sobre si el penal, de hecho en Chocor, cumple con los parámetros, los estándares internacionales de seclusión para una persona que todavía necesita una medicación. ¿no? Correcto. ¿Qué, ¿Qué tratamiento necesita el señor Apanza? Entiendo que es fisioterapia, ¿no? Es fisioterapia, a, a, a atención, así, psicológica, atención psicológica, psicológica... El, que en este minuto, según la valoración uh -huh. que hacen ustedes... ¿El PENA no las tiene? Eh, eh, inicialmente no, no las tiene en nuestra perspectiva, pero eso depende mucho del informe del, del director. Él tiene que asumir la responsabilidad en sentido de decir que si cumple o no con esa con esa exigencia de atención médica. Correcto. Y, si, y si Corre. no lo cumple, deberían desemitirlo a un lugar donde sí no cosa eh, riesgo a la vida. ¿no? De acuerdo. ¿Corre peligro la vida del señor Apasa a su juicio? Eh, entendemos nosotros que eh, est al estar eh, con problemas de salud, y hay una recomendación de la Junta Médica de una atención, la continuidad de una atención médica. Si no se cumple, obviamente se pone en riesgo la, la, la vida, la integridad del del señor pasa entonces tiene que cumplirse el estado, como lo hemos dicho José, es el custodio es el garante de las personas privadas de libertad, en lo que no quisiéramos que el estado desatienda esa situación particular de salud del señor pasa ¿no? De acuerdo, muy bien, algún otro caso que, que sería bueno comentarlo, charlarlo no, eh, básicamente ese es un tema importante, no el, el del señor Apaza. y también el, eh, comentar a la población que eh, se ha sacado, estamos al presentar un Reporte de, de, de las eh, verificaciones que hemos hecho en 10 centros penitenciarios hace unas semanas. Eh, eh, pues estamos haciendo también recomendaciones, de hecho ya las hemos eh, ido gestionando y el régimen penitenciario está asumiendo también su, su rol, ¿no? como el tema de la ambulancia el tema de la refacción de, una, de un pabellón en Chonchocoro que tenía condiciones no muy saludables en términos eh, de, eh, de la estadía de los privados de libertad y, y así varias cosas que seguramente mañana o pasado ya vamos a dar noticia a la población y finalmente decirle también a la población que la Defensoría del Pueblo está gestionando ...está ingresando a una dinámica de audiencias públicas, queremos tener contacto con la población, vamos a hacer una audiencia en cada departamento, de hecho este viernes tenemos una audiencia pública en la ciudad del Alto, vamos a inaugurarnos ahí, vamos a tener una, un acercamiento con todas las asociaciones de personas eh, adultas mayores, eh, discap eh, con, eh, con discapacidad, eh, bueno... Eh, varios colectivos ¿no? de, de personas en situación de vulnerabilidad y la idea es que podamos rescatar nuestra, eh, esa, esa información, las inquietudes que tienen para que nosotros lo podamos incorporar en nuestra acción institucional. Hay una, eh, también una rendición de cuentas inicial que es el 31 de marzo a la cual también invitamos a toda la población a que pueda eh, participar. El Defensor del Pueblo se compromete a realizar esta gestión, varias acciones que en esa rendición de cuentas inicial las va, eh, las va a asumir y pues al final de esta gestión va a rendir cuentas también y va a decir que hemos avanzado. Eso es lo más importante, José, eh, bueno, para darle el mensaje a la población. Buenísimo. Queremos agradecerle mucho al, eh, Pedro, a Pedro Calizaya, que es el defensor del pueblo. Él está a cargo del defensor del pueblo, así es como se llama la institución, no pero ya le dicen el defensor. ¿no? Sí. Así que bueno, pues agradecerle mucho. Estaremos atentos a futuras novedades que puedan surgir desde allá, acompañándolos, por supuesto, con el compromiso siempre de que los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos estén por delante y sea la prioridad. ¿sí? Muchísimas gracias, un, un placer y hasta el momento en que ustedes lo dispongan. No, Muchas gracias a ti y un saludo nuevamente a la población. Muchísimas gracias. Eh, Pedro Calizaya, reitero, defensor del pueblo, estuvo compartiendo estos minutos con nosotros.